Bueno, ella es la diputada, como digo, de Educación y Juventud, eh, es como responsable de la Diputación y como anfitriona del evento, pues nos va a dedicar unas pequeñas palabras y os dejo con ella. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpar el pequeño retraso, pero casi hace media hora estaba en un pleno y, y me he venido seguido para, para estar aquí con vosotros en esta inauguración. Eh, para la Diputación Provincial es un honor poder ceder este espacio eh, que dispone aquí en esta sede de la Diputación para celebrar la tercera edición del Congreso Actitud Social, un evento que como todos sabéis es 100% malagueño, eh, que puede presumir de haber nacido en la ciudad de Málaga y estoy seguro que también en un plazo muy breve va a presumir de ser un referente a nivel nacional. Eh, agradecer la participación de, de todos los voluntarios que, que forman parte y que van a trabajar en este congreso y también de los 24 ponentes que también forman parte de él. Por supuesto también agradecer a todas las empresas que han apoyado esta iniciativa y a Andy García como alma mater de actitud social y como organizador de este, de este evento. Eh, entre los ponentes, como sabéis, vamos a contar con ponentes de, de una magnífica calidad, entre ellos malagueños, como Pedro García Navarro o Ana Ortiz, ya conocida en este auditorio, y también tendremos pues, a Juan Diego Polo, que desde Brasil pues, vendrá aquí a Málaga para participar en, esta, en este congreso de actitud social. Eh, en este extenso Congreso, como ya sabéis, se van a tocar temas como el neuroworking, la gamificación, el comercio electrónico, la, la televisión social, SEO y la búsqueda de empleo, eh, contenido de todos los niveles y para todos los gustos que yo espero eh, que sea de provecho para todos vosotros. Eh, como todos sabéis, conocer y estar al día eh, de las tendencias 2.0, eh, sobre todo para los más jóvenes de la provincia, es algo hoy importantísimo, hoy que las nuevas tecnologías pues podemos considerarla como uno de los mayores yacimientos de empleo eh, que tenemos ahora mismo. Eh, nosotros, como decíamos hace unos días, yo creo que ese dato es un dato importantísimo, en otro congreso que se inauguraba aquí, eh, el comercio electrónico había movido en el último trimestre del año 2012 2.700 millones de euros un 11% más que el año anterior. Yo creo que es un dato nada desdeñable con los momentos que estamos viviendo, y yo creo que esto muestra de lo importante que son estos congresos que se están llevando a cabo y que para la Diputación Provincial es un honor eh, poder colaborar con ellos. Eh, antes de acabar, pues felicitar a Twitter por ese séptimo cumpleaños, eh, que espero que en el networking de cuando finalice el Congreso, pues podáis celebrarlo, que habrá muchas sorpresas, que espero que os conozcáis y que desde la Diputación, pues daros las gracias por confiar en nosotros, en este Congreso y espero que sea de provecho para todos y muchísimas gracias.